Revisando mensajes de estos y loco me fijo en que En todo este tiempo fui un instrumento de la mujer que me enamoré Yo a ti te amé y pensaba que tú también Porque yo siento que nunca actué Yo no exploto por un alfiler Pero porque si me mata. Caer. Menos mal no me cumple tu llanto. Siempre te trataba al cien. Me fallaste y no lo hiciste bien. Y nunca te puse el él En mi vida para toda la primera. Eras el calor que daba vida a mi caldera. Yeah. Yo pensaba que tú eras alguien sincera. Las palabras tuyas para mí siempre eran certeras. Pero nunca imaginaba que saliera traicionera. El calor que me daba era una nevera. Me escondiste falsedad. En tu nombre Realizando mensajes de estos y loco, me vio en que en todo este tiempo fui un instrumento de la mujer que me enamoré. Pero porque si me amabas tanto, ahora te dejo con él. Gata, me raúñaste la piel y nunca te puse el cap. Pues el cacao